No te sorprendas, patos. El viento es el único que da por culo yendo de frente Con perdón de las expresión 20 de la tarde, llegando a Cetina, llevo unos 12, unos, unos casi 20 kilómetros del cuarto tramo, llegando a Cetina y estoy reventado. Mejor dicho, tengo el culo roto. Me duele el cacas, pero eso forma parte de la aventura. Cuando el camino se hace duro, los duros hacen camino. ¡Vamos allá! Entre el viento, que da por saco yendo de frente, y la especie de grava esta que no avanza nada la bicicleta, por mucha chicha que le dé, me canso el doble y avanzo la mitad. ¡Madre mía! ¡Uff! A este paso llego mañana. ¡Qué carajo! Hay que llegar. ya en la contrarreloj para llegar a la meta Calatayud hora y cuarto, hora y media si viene algún repecho son las siete y media y quedan 12 kilómetros a, a Deca y otros y otros siete o 10 kilómetros hasta Calatayud estoy en la contrarreloj esto ya es llegar sí o sí para cumplir la meta ¡Vamos allá! Desea